Muy buenas, en este vídeo os quería animar a, a saliros del guión, a entrenar de una forma diferente, a tener una mentalidad eh, de otra forma, ¿no? Seguir la corriente, lo que te dice todo el mundo, entrenar hacia atrás. Y todo esto son unas ideas que se me ocurren a mí en la cabeza y que las puedes aplicar de diferentes maneras. Te voy a decir algunas de ellas, pero lo principal es eso, experimentar que tú eres el creador de tu salud, de tu entrenamiento, de tu rendimiento y aunque te dejes influenciar o aprendas de todo lo que hay ahí fuera, experimentalo tú y hazlo lo tuyo y te voy a decir algunas maneras que lo puedes hacer, ¿no? lo primero entrenar para atrás y qué es esto de entrenar para atrás pues simplemente es practicar los movimientos de tu deporte en sentido contrario es decir, si tú estás nadando, pues en vez de nadar hacia adelante, intenta nadar hacia atrás. De tal manera que tú estás entrenando a tu sistema nervioso, a tus patrones motores, para que aprendan el mismo movimiento hacia atrás. Eso te va a ayudar para luego hacerlo hacia adelante. Pruébalo y verás. ¿Qué más? Pues por ejemplo, si estamos haciendo entrenamiento de fuerza, lo típico es que hacer así entrenamiento lo que se llama concéntrico, ¿no? Es lo fácil, pues probar a hacer en el otro sentido, lentamente. O que si estamos haciendo unos, unas dominadas, pues hacerlo hacia abajo, lentamente, ¿vale? ¿Esto qué va a pasar? Pues que nos resulta más fácil, porque los músculos así tienen más fuerza pero a la larga cansa mucho más y hace que entrenes mejor. Así, ¡ah! es más duro, te cuesta mucho y así te cuesta menos y parece que estás haciendo menos, pero realmente tus músculos están fatigando más y estás entrenando más, que es lo que queremos para luego mejorar, tener mejor rendimiento. Y otra cosa también que se me ocurre es, por ejemplo, estoy cansado de oír que con la edad que uno va así, hacia abajo. Pues eso es mentira. Bueno, es mentira. Evidentemente que todos vamos hacia abajo, pero nos podemos mantener incluso subir. Porque la gran mayoría de las personas no tienen su nivel óptimo y siempre pueden mejorar. Y mejorar no quiere decir que te mates en el gimnasio, ni mucho menos. Pero sí empezar teniendo una mentalidad de que la edad no es un problema. Yo voy a cumplir 45 años dentro de nada y me siento igual de bien que como si tuviera 20. De hecho, físicamente, muchos de mis alumnos no me siguen el ritmo. Y no es porque tenga una genética privilegiada, es porque tengo un, un nivel de entrenamiento muy, muy alto que he mantenido a lo largo de los años y aunque mí, diariamente no hago unos entrenamientos muy salvajes, pero sí que me mantengo haciendo cosas todo el día, todo el día, haciendo cosas intensas, rápidas, tal, descansando mucho, durmiendo, haciendo de todo, experimentando conmigo mismo y teniendo la mentalidad de que mi salud, mi rendimiento, mi diversión con el deporte, con todo, depende de mí, no de mi edad, no de mis genes. Igual que tener barrica, que yo, bueno, yo no tengo... Pues es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Con 70 años no puedes estar bien? ¿No puedes estar fuerte? Pues claro que sí. ¿O no puedes quitarte esa barriga? Pues claro que sí. Todo es querer. Querer tener prioridades en tu vida y ponerte a ello. Y poco más. Espero que os haya gustado este vídeo. Estoy aquí un poco emocionado. Y ya sabéis, creatividad, ser los arquitectos de vuestro salud... Como lo de ir descalzo, ¡Uah! chaval, ¡Uf! agur yogur.